Hola, eh, buenas tardes a todos, buenos días, ya según os pongáis con la asignatura, a ver el vídeo. Eh, bueno, bienvenidos a este nuevo tema de la asignatura TIG y geolocalización. Soy el profesor José Luis Martínez y os voy a contar eh, sobre qué va esta, este, este segundo tema. Eh, este tema presentará un listado de usos sobre la eh, usos que se hacen de la geolocalización usos que hacen empresas, usos que hacen administraciones, asociaciones en muchos casos eh, son aplicaciones móviles para smartphones, para tablets eh, aplicaciones que me gustaría que conocierais eh, ya que os pueden inspirar o dar ideas de, de los usos eh, a los que se destina la, la geolocalización eh, tratar de no extenderme mucho en sus utilidades, bueno, voy a tratar no, he tratado en la redacción del tema de no extenderme mucho en las utilidades y en las características, si tenéis alguna de ellas, si tenéis mmm, eh, más curiosidad, eh, o buscáis información, o no dudéis en preguntarme, que hoy, hoy os ayudaré de lo que pueda, lo que sepa. Eh, son ejemplos para que veáis realmente las la aplicaciones las posibilidades que dan estas aplicaciones relacionadas con la geolocalización no es necesario que, que sigáis todos los enlaces que vienen en este tema Son, es muy abundante la información que os he incluido y no tenéis por qué seguirlo todo y mucho menos tenéis que, que instalaros esas aplicaciones eh, este tema, como el anterior, se compone de una lección, una, un contenido eh, a estudiar, a, a conocer, a leer, eh, unas preguntas tipo T, un foro de debate que es obligatorio y otro foro de debate que va a ser de carácter voluntario. Eh, el de carácter obligatorio, por favor, hacedlo todos porque cuenta, cuenta esa, esa nota. Eh, es interesante también, con el otro tema, que veáis los recursos que se presentan. Eh, hay un vídeo bastante interesante sobre cómo emprender en geografía, ahora que está tan de moda el tema del emprendimiento. Y hay algunas herramientas para cómo autoemplearse. Es eh, un vídeo de, de David Sánchez Sae, que, que ya os digo que os puede dar alguna idea. Lo dicho, ¿podéis contar con mi ayuda ahora o en el futuro? Para eso ya os dije también que en el tema anterior podéis seguirme en el usuario de Twitter Chelo en la página de Facebook Geoconsultor o mandarme algún correo electrónico. Podéis seguirme también en LinkedIn, ahí ya tenemos, tendríamos el contacto y, y cualquier duda que tengáis en el futuro o en el desarrollo de este tema hablamos. Esto eh, es todo, mucho ánimo.